herrable de su doctrinal desde que los cristianos debemos aprender ya lo que es la palabra de Dios y lo que nos advierte nuestro Señor Jesucristo porque es muy fácil predicar de que todos somos salvos, de que todos tenemos mucha bendición y que todos vamos a heredar la vida eterna pero es necesario que el hombre camine por ese camino que caminó Jesús, en ese camino estrecho y angosto. Porque si no, están vendiendo una salvación falsa. Porque la salvación, aunque es gratuita, dice el Señor que tenemos que hacer las primeras obras. En la palabra de Dios. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a leer las escrituras en Génesis capítulo 3 y del versos 7 al 8. Y leemos en el nombre del Señor. Amén. Aquellos niños que no quieran entrar, que tienen la puerta. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja y sintieron de higuera y se hicieron delantales. Y Yo quiero voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su huerto. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo primero que tenemos que decir, que todo este drama que está pasando en la humanidad fue por la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres. Pero algunos pueden decir que culpa tenemos nosotros de aquellos primeros padres, Adán y Eva, que pecaron contra Dios en el huerto de Edén? Y el conocimiento de Dios es claro y contundente por con cuanto lo estamos viendo en nuestras mismas vidas. ¿Y cómo se puede demostrar que la palabra de Dios tiene que entrar en el conocimiento del hombre? Y porque tiene que limpiar ese hombre de terrenal para llegar a ser un hombre espiritual con la imagen y semejanza de Dios el ejemplo está clarísimo le hemos dicho veces pero lo vamos a repetir otra vez a ver, a ver. ninguno de nosotros tenemos culpa si nuestra familia ha habido un hombre drogadito que ha contraído el SIDA no tenemos culpa si nosotros hemos nacido de ese padre o esa madre, que han estado contaminados por el SIDA, y el hijo sin tener culpa sale con esa enfermedad transmitida por sus padres. ¿Esto lo vemos claro? ¿Lo vemos clarísimo? Y también, en el que vendrá Jesucristo como luz puedo decir que incluso quiere el bien para su hijo antes que el bien del padre Amén. y eso lo sabemos claramente que si el padre tiene algo quiere que su hijo tenga mucho más Amén. y esos son los padres carnales Amén. y nosotros a veces malduramos y criticamos a nuestro Dios pero él nos quiere a todos salvos, él nos quiere a todos Bendecido por su palabra, Amén. Él da sus mandamientos para corregirnos en este mundo de tinieblas para que salgamos a la luz. Amén. Bendecido sea el nombre de Jesús. Amén. Bendecido sea el autor de la vida, con su valor de la luz, que quiere transmitir a todos sus hijos e hijas. Alabado sea Dios. Amén. Y Dios dice que hizo a nuestros primeros padres lo hizo con la imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza que tenía que ser algo parecido al poder y a la santidad de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero dice que quería también Dios que le darle libertad por cuanto él no quería que sus hijos le obedecieran por alguna puerta. Como también nosotros no queremos que nos obedezcan por miedo ni por palos. queremos que nos obedezcan porque queremos lo mejor para nuestros hijos Amén. porque queremos todo lo grande todo aquello que no hemos tenido los padres queremos que lo tengan nuestros hijos Alabamos a Dios Amén. y dice que Adán y Eva estuvieron vestidos de gran santidad de Dios pero llegó el momento que por su propia libertad si aún está hoy en este mundo que muchos hombres en su libertad se descarrean del camino de Dios y del camino que le pone el Padre que quiere lo mejor para su hijo y no es culpa del Padre y yo estoy seguro que no es culpa del Padre sino que él se afana él se atribula él hace todo Sino que sea mejor. Amén. Y esos somos los padres terrenales. ¿Por cuánto no nuestro Dios celestial? Alabado sea Dios. Amén. Pero cuando dice que los obedecieron a Dios, ¿en qué desobedecieron a Dios? Hay un ejemplo también que cuando el padre terrenal le dice al hijo, Hijo mío, te tienes que conducir por este camino de la justicia, el amor y a buenas la obras en todos tus hermanos, para que seas agradable, para que seas respetado, para que seas formal delante de los ojos de los hombres. Amén. Y eso es un padre de que incluso no cree ni siquiera en Jesucristo, pero en él está plasmado. Esa orden divina de Dios que como hombres, padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Que el hijo no ha hecho caso del padre. Y le ha venido una desgracia. Se la ha mandado al padre. De ninguna manera. El padre la ha corregido, la ha y ha querido sacarlo de sus malos caminos. Por lo tanto, no perdemos malos caminos amén. alabado sea el Señor amén. gloria al nombre de Jesús amén, amén. pues así mismo desobedeciendo a nuestros primeros padres dice que comieron del pecado de la desobediencia a Dios y dice que se abrieron sus ojos al pecado porque salieron hombres en su libre río para hacer sus propios caminos fuera de Dios por eso dice que se vieron desnudos y se avergonzaron y que hombre digo yo porque a mí me gusta traer el mensaje de Dios a nuestro tiempo y a las personas de hoy en día porque la palabra de Dios tiene que servir para que el hombre sepa con tu en el camino de Dios en la justicia de Dios con sus hermanos y con sus hermanas, con sus esposas, con sus hijos y con toda la familia espiritual. Alabado sea Dios. Esa sería la gloria de Dios que la tierra, los hombres que nosotros estamos desprendiando por la composta de libertad, que no queramos seguir el camino de los compadres la tierra que nos quiere conducir. Como el padre de Hernán también quiere lo mejor para nosotros alabado sea el Señor y cuando se dieron desnudos se avergonzaron. yo digo ¿de qué se avergonzaron? de que se había desaparecido en ellos la imagen semejante de Dios esa imagen espiritual que estaba revestido de santidad pero también quiero traerlo en este mundo para que el testimonio que la palabra es, verdad y es verdadera cuando un hombre llega a ser una postura falsa delante de los hombres, cuando hay hombres que lo descubren que es un y del museo, se avergüenza que lo hayan descubierto. Y eso es verdad. Y se avergüenza de que no tenían tanta santidad. Y se avergüenza de que no los habían conducido por el camino de Dios y ya me cuenta que todo aquello que estaban haciendo era por propio homoísmo para que el hombre lo admirara y ya me cuenta que ya no tenía esa imagen y semejanza de Dios y por eso dice que se vistieron de hoja miguera y se vistieron de hoja miguera porque el hombre cuando pierde la semejanza y la imagen de Dios es lo que le queda las cosas terrenales para esconderse están de las hojas para mostrar al mundo que son santos, para mostrar al mundo que son buenos, para mostrar al mundo que ellos tienen el poder. Pero Dios que los ve, Dios que los ve, en el principio les despojó de las hojas y les vistió con piel de animales, simbolizando. aplicación de doctrina. El primero que se despojó de las hojas fue Abel. Ese fue Abel el dinero que se puso delante de Dios como era naturalmente y no se avergonzaba de Dios. Y no se avergonzaba. que él no tenía nada que esconder. Amén. Pero qué pasó con el hombre que aún estaba vestido de hoja de fartelidad. Vemos a Hemos vemos a aquel que estaba vestido con las hojas de la vanidad y el orgullo. Vemos a aquel que quería subir al reino de Dios por sus propios méritos. ¿Y qué pasó? Que el orgullo y la vanidad, aquello que está oculto en el hombre mata a aquel que está delante de Dios y el primero fue Abel el que se despojó de las hojas y el segundo fue Ser y el tercero fue Eno eh, y ese dito que caminó con el señor y el señor lo rescató y el cuarto fue Noé y el quinto fue Ser pero qué pasó con los hermanos que le quedaban, Cami y Javé? choca la y y la mentira. y desde entonces el hombre ha caminado cubierto con hojas hojas hojas hojas pudridas que se pudren hojas que desaparecen porque todo se pudre aquello que es terrenal todo desaparece pero la gloria de Dios el Espíritu de Dios permanece por los tiempos y los tiempos Amén. hasta que Él venga a rescatar a tu iglesia. Solamente aquellos que se desnudaron y caminaron de la de hojas. Y dónde lo vemos perfectamente, ¿Dónde lo vemos. Y dijo el hombre, descendencia de Caín, descendencia de Cana, descendencia de Jafé una persona nueva no entienda lo que estoy diciendo en cuanto no, a estos nombres porque no han escudiñado la escritura Dios le va a dar que lo que estoy diciendo a través de las escrituras es mucho ¿verdad? Amén. y que también entrarán hechos en el Espíritu de Dios y tendrán curiosidad de las escrituras porque aquí está la palabra de Dios cuando Jesús que tú dijo si creéis que tenéis la vida en las escrituras escudiñadas es para que no nos engañe en los ojos, para que no nos engañe a aquellos hombres que están cubiertos de hojas de detener. de aquellos que tienen el orgullo y la vanidad. Señor, yo hago oraciones. Y aquel que estaba recuperando, que sabía desnuda de las hojas, estaba en un rincónico, atrás de toda la iglesia, como con temor, como con miedo, estaba diciendo, Dios mío, perdóname porque soy culpable. Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname porque soy tu padre, que soy un pueblo, que el día yo soy grande, yo siervo, yo hago todo esto, y el Señor decía, debe estar vivo, que, volvido, que es el único que ha sido justificado delante de los ojos de Dios ha sido este, ¿Sí? y yo este que está vestido de hoja Amén. ¿Sí? Alabado sea Dios, alabado a Dios, ¿Sí? a Dios. ¿Sí? y el hombre, sabéis que parte de Dios sabéis lo que pasa cuando dice que se esconde de los ojos de Dios empieza a ser una dominación pero una dominación religiosa en su propio nombre la dominación del de tal. la dominación del otro la dominación del otro y se hace un hombre pero si hacen ellos el nombre y no ponen el nombre de Jesús ¿cómo Dios los va a bendecir? ¿cómo Dios los va a ayudar? si ellos predican en su propio nombre y en su propio nombre quieren llegar por sus propios méritos carnales a la gloria de Dios imposible porque solamente los humildes los mansos los que lloran, los que son perseguidos, verán el rostro de Dios. Alabado sea Dios y tenemos que dar toda la gloria y todo aquello que recibimos de parte de Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Porque el hombre, mientras está haciendo nombres denominales, Jesús dice: Y no hay otro hombre dado del cielo a la tierra. Que le podamos ser santos, sino en Jesús, Amén. sino en Jesús. Amén. Pues, ¿cómo se atreve el hombre a hacer una dominación en sus hojas podridas? ¿Cómo nos atreve? Nos pues atreve porque son carnales que se esconden de los ojos de Dios y por su propio perro quieren su vida. Y lo veremos en la torre del Valet. Hay dos. No lo vemos carísimamente lo vemos en la torre de la y veréis por qué dijo hagamos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre puesemos partidos por la tierra dice que Dios los vio y les confundió el lenguaje para que nadie de ellos entendiera ¿Pero en qué no se tenían que entender? Porque se habían puesto de acuerdo en su carnalidad para levantar algo material sobre la tierra para subir al trono de Dios. ¡Amén! Y por eso Dios, que estaban confabulados con los hombres contra Dios, les confundió las hermanas. Alabado sea Dios ¡Amén! y fueron espartidos. Pero ahora hay algo maravilloso. Aquellos hombres de la generación de ser, habían seguido con esa imagen semejante de Dios, despojado de las hojas de las higueras, y habían seguido transmitiendo ese remanente pequeño que es donde se muestra nuestro Dios para darle un saludo. Porque Dios siempre se ha valido de remanentes pequeños. De remanentes pequeños sabéis por qué. Porque el remanente pequeño no puede sentirse poderoso. No puede decir, no puede decir que olvidarse de la palabra de Dios y ponerse delante de la congregación como que todo lo que hace es por su propio poder, por su propia vanidad y por su propio orgullo sino que el siervo verdadero tiene que decir aquello que recibe de Dios, sirve de medo, por cuanto todos somos pecadores, por cuanto todos hemos levantado de la caída de nuestros primeros padres, se hemos levantado por la misericordia y la gracia de Dios, por esa misericordia que derramó Jesucristo durante el tiempo que estuvo predicando la tierra. Esa gracia que venía del cielo, ese pan que venía del cielo, que aquel que lo come tiene vida eterna. ¡Ale! Alabado sea el Señor. Amén. Y así el Señor dice que congregó un pueblo santo, pueblo de Israel, que estaban despojados de esa soja de Y estuvieron transmitiendo la palabra, lo sabéis todos, por Moisés y los profetas pero cuando se cumplió el tiempo Jesucristo vino como hombre se revistió de una vestidura carnal para transmitir al hombre que era hora que se despojara de sus hojas guerra que se pusieran delante de Dios como él lo hizo y que no se avergonzara porque su Dios es misericordioso. Amén. Porque su Dios es todo bondad y todo amor. Amén. Pero también nos dice, y hay una simbología preciosa, que cuando Jesucristo salió y vio una higuera, y aquí estamos los del cuento de Derea. esa higuera con esas hojas reverdecidas, esas hojas, que parecía una idea llena de frutos, y el Señor me dio la mano y no había frutos. Porque el hombre que está vestido de hoja tigera, por no cuanto la vanidad y la mentira, no puede tener frutos. Amén. Y por eso el Señor se lo demostró al pueblo de Israel que había caído. e hizo ellos su propia justicia e hizo sus propios estatutos y doctrinas de hombre. y no son más higuera, hojas higuera todo lo que está fuera de Dios es como las hojas higuera que no sirven más que para ser paulitas pero de qué nos sirve a nosotros tener una higuera que tiene ventas, hojas y no hay hijos ¿Para qué nos sirve? Porque Jesucristo lo manifestó bien, metió la mano en esa higuera que está presentando el orgullo y la vanidad del hombre, pero no tiene frutos. Y cuando metió la mano no encontró frutos. Y le dijo, se acheca, se acheca. Y ahora yo pregunto, a los hermanos y hermanas con nosotros hojas de Hay que tener gran temor a Dios para que no seamos hojas de Para que veamos, nosotros podamos tener, aunque sea un fruto pequeñico. Un frutito pequeñico para nuestro Dios. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que tener? Primeramente la vida en la palabra de Dios primeramente tenemos que tener amor Amén. a los hermanos y a las hermanas primeramente la tenemos que tener la humildad de decir yo sin mi Dios no soy nada Amén. y yo sin no, él no puedo ni predicar la palabra Amén. porque el mayor mirado de Dios es un hombre haya que entendido que tiene que dar afuera nuevas a sus hermanos y a sus hermanas, que Rey lo que está dentro de vosotros y creéis la palabra de Dios ¡Amén! si predicáis con la verdad si testificáis con la verdad pero si no mucho porque nada es nuestro porque todo lo da nuestro Dios ¡Amén! estaremos ya participando de ese reino eterno que nos espera en el cielo Alabado sea Dios ¡Amén! y dice que Jesucristo el Hijo de Dios manifestado en carne, salió a la tierra, porque el hombre no podía comprender a Dios, y por eso él se hizo hombre para poder transmitirse con los hombres, para despojarles de esa soja para despojarles de esa vanidad, para despojarles de toda esa mentira, de todo ese adulterio que lleva el hombre en su vanidad, para mostrar que él es el más grande de todos. Y no lo podemos tener más que en Jesucristo. Y veréis que algunos hombres recibieron la palabra de Dios dos de hombres pioneros que predicaban las buenas nuevas a todo el mundo. Pero Jesucristo dice que tuvo que sumar gota de sangre para que comprendiera que el hombre tenía que despojarse de esa soja tiguera que iba a muerte que tenía que desnudarse y al mismo tiempo no avergonzarse de su Dios porque mientras nosotros no nos desnudemos de la soja viguea nos pidimos la clemencia de Dios No te importe, hermanos y hermanas, os lo digo de verdad la palabra de Dios lo dice el hombre más adúltero el hombre que más pecado si se presenta ante su Dios y allí de ti que Dios mío, mí animal enganado, yo he sido terrenal, no te he comprendido, pero ten te misericordia de mí. Amén. Preséntate a ti, preséntate a la mente de Dios de esa manera, Amén. y Dios derramará su espíritu sobre mí. Que repetir para que entre en el corazón del cristiano y aquel que ya ha entrado, testifique a sus hermanos que es la única verdad. Amén. Jesús dijo: Yo soy el camino, Amén. el camino al cielo de la tierra a la gloria de Dios. Amén. Y dijo: Yo soy la verdad. Amén. Y aquel que dice la verdad en mi palabra no me da segunda muerte sino que le dará todo lo Hay que ir esquivando la mirada del hermano, aquí con los ojos de hito a hito al hombre, con amor, con humildad, para poder transmitir la palabra de Dios. Y así lo hizo Jesús cuando él clavaba sus ojos en cualquier persona, su vida era transformada. La vida de ese hombre era transformada por el poder de Jesús porque es la única solución para nuestras vidas pero nuestra vida en Jesús tiene que ser verdadera tiene que ser sufrida tenemos que aguantar las burlas y todo lo que nos quieren echar los demás los hombres que están vestidos de, de hoja tiguera. tenemos que aguantar porque aquellos hombres que tuvieron edificando la torre de babel que Jesucristo dio su vida por todos, muchos hombres volvieron a vestirse de hoja higuera y se pusieron en la torre a construir la torre de Madrid, esa torre que tenía que por sus propios méritos del hombre quería llegar al reino de los Cielos y el Espíritu Santo rechaza todo eso porque está como una espada en Entendida, rechazando toda la mentira. No puede más que el espiritual llegar al reino de Dios. ¿Y dónde lo podemos ver esto? Yo os digo, con la verdad de la palabra, que estamos en un mundo que está significando un gran torre de la América. ¿Y cómo lo no podemos saber esto? Ya veis cómo es fácil entenderlo. Todo lo va a ver, por si alguno no lo entiende. Es donde Dios confundió las lenguas de los hombres que por sus propios méritos, no por la espiritualidad, sino por la carnalidad, quería subir retando a Dios para subir al reino de Dios. Y Dios los confundió. ¿Y dónde lo vemos? Tirarse en fácil. Tirarse en fácil cuando la Escritura nos dice la verdad ayer, hoy y por todos los tiempos. A todos vosotros os digo. ¿Hay alguno de Filadelfia que se entienda con el miramiento? No, no se entiende. ¿Hay algún Católico que se entienda con un Evangelista? No se entiende. ¿Hay algún Metodista que se entienda con un bautista? No se entiende ni el grupo de Cristo nos entendemos con otras denominaciones ¿por qué? si todos amamos un mismo Dios porque estamos edificados Yo, yo, yo, las hojas y se han puesto en unidad en Jesucristo como él en el Padre somos uno solo todos los hermanos en Cristo somos uno solo tenemos una sola palabra tenemos un solo Evangelio tenemos una sola verdad y tenemos una amor el que nos dio nuestro Señor no podemos tener odio no podemos tener vanidad, porque eso va fuera que en contra de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¡A no os atrebléis. Tenéis gran gozo en vuestro corazón. Por favor, el Espíritu que va a Tenéis gran gozo en vuestro corazón. No os desaniméis. No me entiendo con Filadelfia. Pues, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No me entiendo. Con aviamiento qué voy a hacer? No me entiendo con católicos y ¿sí qué voy a hacer? El señor me dice que solo los siga su palabra y su verdad ¡Amén! y que no me entiendo. de Dios tienen que estar para esto Amén. para mal loco las de Dios las hijas de Dios para entrar en la paz del Señor Amén. en la diplomacia os creáis os creéis que cuando estáis atribulados que incluso cuando le di que no quiero ir al culto os creéis que se va a dejar Dios no, nosotros vamos con la verdad, no hay poder, no hay poder que nos pueda destruir, ¡A mientras sigamos obedeciendo la palabra de Dios y al ser humano, ni diablo, ni toda la fuerza maligna, no, no diga al Señor, ¡A no al Señor, es esto es lo que está pasando hoy, el Señor me la primera. El Señor nos va a revelar solamente a un siervo sino a parque, todos los que van con la verdad de Jesús reciben revelación aunque Él dice lo dijo bien claro no os aflijáis, no os cuando estéis delante de las congregaciones aunque sean contrarias a mi palabra vosotros no os preocupéis abrid la boca y tú hablaré por vosotros afligidos <risa> superosos! ¡No! Tenemos que en un gozo abundante del Señor. ¡A mí me aviva! ¡A mí me aviva mucho! ¡Que podamos recibir estas revelaciones de la palabra de Dios! ¡Porque es lo único que nos puede mantener en la lucha contra la mentira, contra la vanidad de aquellos hombres que están vestidos de hoja de guerra! ¡Hoja de ¡Hoja de el otro día también se dijo mí. teníamos costumbre, y no es malo, que para Navidad nos compremos un dragónico, lo cortemos o compremos una oficina de plástico. Ese árbol lo sabéis vosotros que no puede tener vida, lo sabéis, está cortado, este plástico no puede tener vida, pues así son los hombres que están vestidos de hoja de aunque los Satan, aunque le pongan 10.000 pesetas en el árbol, ese árbol no puede rejudicar porque no está en la palabra de Dios a aquel que riega, a aquel que hace crecer, a aquel que da la vida. No pues, no lo veremos, hijo, como tú puedes ver un pastor muy precioso, tú puedes ver el pozo, que fíjate bien si está abordando o tiene vida de Jesús. Amén. Porque si no tiene vida de Jesús, ya no puede ver adornado. Ya no puede ver que diga palabras bonitas, que tenga educación, que diga lo que quiera, que como no sea. Con esa palabra verdadera de Jesús que la verdad y la vida, que se va a ser ¡Amén! Como las hojas de quema, como las hojas de pure. Para sea el Señor. ¡Ale! Qué gran gloria. Qué gran gloria para un remanente tan pequeñito que estamos aquí. Qué gran gloria tenemos. ¡Ale! Que el Señor Jesucristo nos vea vinos, vinos, merecedores de su verdad. Pero hay una cosa muy grande. Hay una cosa muy grande. No respondemos a nuestro Señor. No lo defraudemos porque si él nos ha puesto la verdad en nuestras manos, no la tiramos, no la echemos fuera, no lo vendamos con las mentiras, no lo vendamos con el poder, no lo vendamos con nada, aquello que no está con Jesús. Porque puedes, puedes tú pasar por esta vida no por un ¿y es el árbol adornado que no tiene vida colgado con muchos regalos un árbol de Navidad, pero no tienes nada cuando se pasa Navidad se dónde van de los árboles? se tira la basura Amén. pero el que reverdece con la palabra de Dios que tiene un punto, que crece eso se entiende vida Mira Jesús Amén. el que no esté, si está de la gloria de Dios, lo tiene alabado sea a Dios Amén. Y, a su y Jesús y Jesús no quiso transmitir eso con su palabra sufriendo la sangre sufriendo las burlas de los demás sufriendo el desprecio de los demás y sabéis lo que había cuando vino Jesús igual que ahora o lo digo de verdad creer en la palabra de Dios era igual había grandes dominaciones fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, herodianos estaban allí grandes congregaciones, pero eran torres de la fe. Y por eso el Señor Jesucristo no se metió en ninguna de ellas. Caminó sólido, predicó su palabra, su fe, los afectos de los hombres. Y él era el único que podía la vida. Y lo afectaba, y se burlaba, y le decía, demonios, mire, hasta que llegó... Yo, hoy habéis visto muchas, muchas películas porque la han echado la televisión de Jesús pero fijaros que vuelvo a decir después que el Señor predicó toda su palabra toda su verdad y dijo que él era el camino hacia el Padre tuvo que morir ¿sabéis por qué? por nuestras rebeliones por nuestros pecados por nuestra desobediencia por nuestras maldades porque se lo pongamos hacer en vano el sacrificio de Jesús Dios mío que impone. Que pobres somos nosotros, que miserables, si despertamos de ese santo sacrificio del Hijo de Dios. Y cuando lo cogieron, reunió a sus discípulos antes. Y cuando le faltaba poquito para morir, él lo sabía. Porque él había glorificado al Padre ya. Porque él había predicado su verdad. Porque él no había cambiado ni una palabra de la verdad de Dios ni de la palabra de Dios. Y reunió a sus apóstoles, escondidico por la noche, se tuvo que meter en una casa. Y allí dijo, cuánto he deseado, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros, porque es la última Pascua. Y cogiendo el pan, lo bendijo y le dijo, este mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado y cuando continuó gozoso con sus discípulos porque se tenía que ir al padre y lo estaba enseñando, cogió la copa dio gracias, la bendijo y la pasó a sus discípulos diciendo que esta es la copa este nuevo pacto, nuevo pacto que este pacto es renovado porque el viejo ha sido criminal porque los hombres lo han hecho criminal él dijo, el nuevo pato, hoy sangre, tomar, beber todo de ella, porque esto es sangre que por muchos va a ser derramada. Claro, no hagamos indigna esa sangre, esa sangre purificadora, esa sangre limpia, esa sangre del sufrimiento de Jesús, esa sangre que dio por todos nosotros, No la hagamos indigna. No la hagamos indigna porque es lo más puro que tenemos, su propia sangre. Amén. Y en su sangre, todos aquellos hombres, aunque sean hojas ni mera, se aceptan su sangre, son limpiados por su sangre. Amén. El veneno que tomaron de nuestro primeros padre en esa sangre de Jesús es el antídoto contra veneno. Es el purificado el hombre, cuando acepta la sangre de Jesús. Amén. El sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Y así, Él, lo he visto en películas, porque sé que todo he visto en películas hoy en día. Él le significó con sus apóstoles. Y después se fue al puerto de Jesucristo Y llamó... arrodilladito en la tierra, con la boca pegada en el polvo, dijo, Padre, antes de que te pase de caer. Amén. Pero sacó. cuando fue la que consumo a esta torre. Que Cristo la victoria de Jesús. Que todo lo fariseos, que todo lo hipócrita, que todo lo faccio pastore, aunque no es Dios con nuestras carencias en cuanto a alimentos, en cuanto a cansancio, en cuanto a todo aquello que tiene el hombre. Que no hay tenido la tierra, que hay sido, que hay sido atribulados, que hay sido malgurados, que hay, sido hay se han perseguido. Ahí se puso Jesús con ojos espirituales, hermano valiente, y todos vosotros con ojos espirituales se puede ver. que bajó a la condición del hombre para levantar al hombre hasta el reino de Dios Amén. Gloria, a Amén. Gloria a Jesús Amén. hay que entrar en esta parte Amén. os digo de verdad termino con esta palabra ya porque Jesús os puedo cansar aunque la palabra de Dios nunca puede cansar Amén. pero algunos son nuevos y se, se pueden cansar Amén. os digo de verdad que cuando un hombre entra en el Espíritu de Dios, en la Palabra de Dios, que lo purifica, lo limpia, lo cambia y lo regenera, ya no hay odio en su corazón, ya no hay odio ni maldad, todo es bondad, todo es humildad, todo es sacrificio para sus hermanos y para sus hermanas, porque quiere ser digno de su maestro el Jesús de la pared. Alabado sea Dios, que Dios... Sé que nos va a dar mucha bendición Amén. al grupo de Cristo porque queremos ser fieles a él y no queremos estar vestidos de hoja ligera. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Dios. Amén. No busques en el mundo las cosas.